posible. A ver, tengo que contarles esto. Esto tiene que quedar documentado de alguna manera. Amigos, estoy cambiando mis cosas de esta bolsa a esta mochila porque hoy es domingo y toca ir a la church. Así que estoy cambiándola y... A ver. Quiero que sepan que yo siempre, siempre, siempre cargo chicles, holds y todo eso. Ajá. Y yo estaba como de que trasculcando mi bolsa y encontré otro caja de chicles, pero espérense, está completa y quedé como una estúpida, porque yo estaba buscando chicles hace como dos semanas y aquí estaban no, no puede ser posible ah, pero bueno, eso es todo hasta, el, hasta hoy Ajá, sí, bye Último día de noviembre y bueno, no sé, creo que, no sé si lo puse o no, pero hace un rato fui al centro comercial a comprar algunas cosas que necesitaba en mi casa y amigos, me paré como 30 minutos en el apartado de los libros y la verdad es que había muchos libros en descuento, muy, muy buenos libros, estuve... Así, así se los prometo de comprar como cuatro, pero me llegó el remordimiento de Daniela, tienes muchos libros pendientes por leer, no compres, por comprar, porque tienes también que pagar otras cosas de vida de adulto, entonces no gastes dinero, y bueno... Ni modo, ya será para otro momento. Y eh, pues nada, súper emocionada porque el día de mañana ya estamos a diciembre. Es decir, ya comenzamos eh, oficialmente los Vlogmas. Realmente ya los habíamos comenzado desde... Hace algunos días, pero yo quise como que añadir más clipsitos Porque obviamente iba a estar haciendo más cosas Entonces pues sí Y pues nada, emocionada porque ya sé que algunas personitas en el Instagram me estuvieron preguntando Otras tantas les ayudé con referente a lo de los Vlogmas Porque no entendían más o menos cómo era Entonces pues ya les expliqué Y amigos, bienvenidos a bordo a este Vlogmas eh, La primera semana de Diciembre con muchas cosas Realmente estoy muy emocionada y estoy haciendo un gran trabajo. Ya, listo. <ríe> eh, estoy muy emocionada por esto. Porque, pues sí, estoy haciendo un gran trabajo en cargar la cámara o en grabar, o recordar que tengo que grabar y luego juntar todos esos clipsitos y poder subir los celos para que puedan verlo y se sientan, o sea, sí, tanto para mí como para ustedes, porque sé que a, a, a varios de ustedes les gusta mucho, entonces, ajá, y amigos, pues, no sé, tengo varios libros, la verdad, pendientes y estoy pensando en si sí leer alguno de esos libros o ir a la librería específicamente por algún libro. Ver cuál es esa, esa conexión que tengo con ese libro y comprar una. Pero no lo sé, apenas estoy viendo qué onda. Y pues bueno, ahorita acabo de llegar, como les digo, del súper. Eh, me voy a cambiar. Bueno, me voy a bañar, perdón, me voy a bañar, voy a cambiarme, voy a cenar. Y eh, voy a terminar dos videos que tengo pendientes, que me lo pidieron dos personas. Y eh, después de ahí espero poder tener tiempo para eh, pues, lo que viene siendo ver una película Bueno, tengo dos series pendientes, una en Netflix y una en Disney Plus eh, y, y ya quiero verlas No sé si ustedes ya vieron el documental de los Beatles Yo estoy apenas a mitad del primer capítulo Y estoy casi por terminar Me faltan dos capítulos de la serie que estoy viendo en Netflix Así que... No sé, vamos a ver Y ya les comento más que tarde Más que tarde Olvídenlo ya, me tengo que ir a bañar gonna be so lovely on Christmas day my dear I'm gonna get down on one on Christmas day this year I'm gonna give my lover gold to me on Christmas day my dear on Christmas On Christmas Day this year On oh Christmas Day this year On oh Christmas Day this year Feliz primero de diciembre, qué emoción. Hay alguien que viene aquí, una vecina. Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estamos aquí súper emocionados porque ya es diciembre. Yo diciendo que es Navidad, pero es diciembre. En fin, la gente me está viendo raro. De que porque estoy hablando sola, la Chao está aquí caminando. Y algo como que no sé Ok, entonces voy a manejar rumbo a mi trabajo Y los veo en un ratito Oh, Christmas It's what I'm starting to hear The whispers reaching my ears Of warm intentions Oh, Christmas We'll burn the coziest fire While rapping love that's designed is pretty presents Everyone I know deserves a little bit of love Every face I've seen through the year Now's the time to see the good and try to rise above petty things that compromise our cheer Oh, Christmas, the ground is fashionably green en realidad puede salir mañana, puede salir el SA, el domingo. <risa> ya, ya, ya. <risa> Me que te quito la cámara porque no. estás protagonizando todo esto. ¿eh? <risa> Listo, ya. Soy novia de Dani. En todos los videos te he dicho eso, ¿verdad? Y a la gente le dije, soy novia de Dani. Y el camión, dije, le pagué dije... Ah, oiga, no sé quién soy yo. ¿Quién eres? Y de Dani. Ok, ya, siéntese. Yo solamente conduzco. Oye, espérate, ayer me llamó la atención. ¡Ay, mi ojo! <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hoy es día 4 de diciembre Y uh, eh, hoy, amigos, vamos a hacer muchas cosas eh, Primero tengo que desayunar Luego tengo que hacer ejercicio Después tengo que tomar un baño Y de ahí nos vamos a ir a la calle Porque tenemos que comprar algunas cosas Porque el día de hoy, amigos, el día de hoy Vamos a poner el arbolito ¡Uh! Y pues también tengo que comprar algunas cosas que me hacen falta porque en la semana no las pude comprar. Entonces, eh, pues sí, hoy vamos a tener un día bastante, bastante padre. Igual también eh, tengo que terminar de editar un video que no es mío y terminar de editar este video para que ustedes el día de mañana, domingo, ya lo puedan ver y seguir con esta dinámica. De los Vlogmas, estoy bastante emocionada El día de ayer, amigos, les puse unos clipsitos por ahí El día de ayer salí a comer, bueno, a cenar con mi novio Entonces eh, estuvimos por ahí platicando y así Les digo, por ahí los puse un pequeño fragmento Y, eh, este, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy planeando, estoy planeando un pequeño videito con él acerca de libros eh, ya lo habíamos platicado Entonces mm, se me hace Bastante interesante y eh, Ajá, chido, muy cool Entonces ahorita vamos a bajar A desayunar y pues no sé Yo creo que vienen conmigo, ya también me estoy viendo Los blogmas, eh, amikis Ya me estoy viendo los blogmas de eh, De ¿Quién? Eh, vale Barreto Y de mi queridísima Rebeo, no sé si ustedes Ya la siguen pero sacó unas Hermosas eh, Suéter, suétercitos Que dicen AVI Vlogs Y están increíbles, amigos Yo quisiera una, pero no me organicé En cuestión de mi dinero y así Entonces, no sé eh, Creo que nada más es por una corta temporada eh, No es de que... No es como el chai que lo vende todo el mes de diciembre O, o octubre, no, noviembre Y diciembre, ajá esa creo que nada más está como por una temporada, como dos, tres semanas más o menos y ya. Y ahorita... Ay, sí tengo muchas cosas también que hacer ahorita. Aquí, limpiar y todo. ¡Hola, amigos! Oigan, este... Creo que no se ve, pero ya terminé de hacer todos mis pendientes. Y ahorita ya nada más me queda ir a comprar unas luces y unas cosas que necesito para mí. Las luces obviamente son para el árbol y... Eh, pues ya Estoy muy emocionada porque me van a acompañar A este bello momento Ya también ya La de mi coche Porque estaba sucio, estaba horrible Y este, Pues sí, a ver uh, Vamos a pensar Ya tengo, tengo las llaves de mi casa Las llaves del coche obviamente ah, La credencial Y la credencial La tarjeta de circulación este, El cinturón Claro que sí, como de que no amigos No queremos chocar Y ahorita vamos a ponerle gasolina Al coche porque ya no tiene Y pues ni modo que Que ande pues yo así ¿Verdad? Y eh, qué más, pues nada Creo que ya estamos listos para irnos Me van a acompañar en este Ay, me, me veo muy oscuro Según yo, a ver Definitivamente debo de conseguir uno nuevo porque casi no se ve, pero sí, ustedes me van a acompañar a eso y espero no se detenga mi coche a mitad de camino, ¿verdad? Eh, me da miedo, pero eh, ya, vamos, vamos, vamos, vamos. Pues bueno, ya regresé de donde andaba porque les dije que iba a salir a comprar algunas cosas. Eh, les dejé algunos clipsitos por ahí. Y eh, pues nada, no. O sea, amigos, mmm, todo está muy caro. Todo está muy caro. Recuerdo que el año antepasado compré unas luces que me costaron como 150 y me duraron mucho. Um, solo que se descompusieron porque mis gatos la mordieron entonces um, sí y luego compré unas pero creo que esas solamente se o sea solamente tenía un solo color entonces como que no no no estaba chido y pues nada el arbolito no lo he puesto porque eh, pues hoy verdaderamente que me ocupé y pues yo creo que ya será para mañana domingo después de que regrese de la iglesia en el que ponga el arbolito y todo eso, de todas maneras las cosas ya están aquí listas y pues nada me voy a poner a editar este video para que tengan toda la semana de la primera semana de diciembre así que bye good